Robert Paulino, narra como cuatro personas que afirma no conoce, le hirieron con arma blanca en un confuso incidente en un negocio de espejo de bebidas alcohólicas. Cojo y me... y cojo un vaso y me quedo ahí tranquilo. Llegaron cuatro tigres, en un carro y dicen de que... y se paran ahí, ni piden cerveza, ni nada, ni nada. Y la dueña de negocio se lo encuentra raro y hasta baja la música. Entonces un tío mío ahí dice de que ¿qué pasa? Yo le dije no, no ha pasado nada. Entonces dice uno, que claro que tú miras. Y yo le dije, no, yo no estoy mirando, pero yo puedo mirar. Y cuando salte el otro, de ¿a qué te muestras tú te tiras? Yo le dije, no, tú no te tiras contigo, que nadie, nadie está metido con ustedes. Y cuando yo volteé a la cara para ignorándolo, para ni hablar con ellos, que se vayan de ahí, eh, los primeros casi que me dan una puñalada por ahí. Y cuando yo me paro en la silla, me dieron otra por ahí, ahí entonces ahí yo, yo quedé ciego, pues. Y ellos luchando, ahí yo pude no dejarme coitar más. Entonces cuando traté de, de, de, de, de pegarme, ellos lo que hicieron fue que se metieron para pa el carro y arrancaron y se fue. Según el denunciante, no reconoció a ninguno de los agresores y asegura no tener problemas ni riñas con nadie. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.